Ay, me equivoqué Poco a poco a mí las cosas se me empiezan a olvidar Más tarde llegué a mi calle en una casa y me equivoqué Ese perro no es mío ni esa mujer perdí la mente, tal vez A mí se me pierde todo, qué es lo que me pasa a mí Alguna veces yo pienso que el mundo está bien ubicado y que me perdí, a mí se me pierde todo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? No creo que la edad, porque te digo, esto me pasó desde jovencito. A mí se me pierde todo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Se me pierde, se me pierde. Se Yo lo pierdo y no lo vas a encontrar. Algunas veces el perdido para echar para adelante tiene que tomar grandes pasos.